Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves 4 de julio del año 2019 día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica nosotros como siempre presto a compartir este momento como cada jueves con Ramón Antigua donde tenemos la oportunidad de hablar de política pero a otro nivel pero antes de entrar en contacto con Antigua pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región, que vidrios y aluminio del Cibao MP está aquí en la calle Papi Olivier, esquina Sánchez, aquí en San Francisco de Macorís. Y es donde se van a encontrar por los cristales, perfiles, ventanas, puertas, acero inoxidable, espejos y todos los accesorios que ustedes necesitan para darle ese toque final a su casa o apartamento. Lo va a encontrar aquí. En vidrios y aluminios del Cibao MP. Aquí está mi amigo y hermano, el ingeniero Dali Moronta, pues presto, junto a un equipo de expertos para orientarlo y asesorarlo al momento de darle ese toque final a su caso de apartamento. vidrios y aluminios del Cibao MP. Calle Sánchez, esquina Papi Olivera aquí en San Francisco de Macorís. También recordarle que Autorepuesto Rafi continúa celebrando sus 25 años de llegado aquí a San Francisco de Macorís con grandes especiales. Venga ahora y aproveche el gran especial y adquiera este kit por tan solo 600 pesos, kit que contiene el extintor, el triángulo y el doti Auto Autorrepuestos además todas las piezas que tenemos para su vehículo están en oferta. Autorespuestos Rafia, venía Libertad, esquina arriba aquí en San Francisco de Macorís. Y le damos una vez más la bienvenida aquí este jueves a Ramón Antigua. Saludos hermano. Bienvenido. <risa> Hola jóvenes, somos jóvenes aún sí, no, eh, no, puedan, no pueden decir que no deben estar tranquilos, ya no hay militares en el Congreso. No, no, ya. Regresó la calma, a la eh, jóvenes aún muy dispuestos a luchar, Sí, sí, a crecer internamente <risa> y a pensar en los demás. Medio millón eh, para la UAS. Ya para, <risa> para el combate. Antigua, eh, regresó la calma <risa> al Congreso <risa> Nacional porque en este momento está desmilitarizado o sea, no hay... Se fueron los grises sí, sí, retiraron por orden del presidente Del Senado Claro está después de una eh, consulta. consulta, ¿verdad? Con el número uno, que es el presidente De la República El próximo día 7, domingo La Junta Central Electoral Pues da apertura oficial A la precampaña campaña eh, Con El objetivo, ¿verdad? De ya que todos los partidos y candidatos puedan enmarcarse en su proselitismo eh, y eso y sigue todavía la expectativa, la situación de que todavía el presidente Danilo Medina pues no ha no, no, tomado no, la... ten mucho cuidado. Él dice es casi casi hablando. Sí, pero, pero dice, dice Reinaldo Paré que él le comunicó o mandó a decir, le envió a decir a su, a su a su jefe del partido que él no había tomado la decisión todavía Ahí está la está la pelota en el, en, el, en, en la cancha, en la cancha morada. Debo decirte o decirles, después de un, un buenos días para todos los 5 millones y más de, de, de seguidores, correcto, de la estratosfera eh, Y sin llamar a las otras gente pero sí llamando a, a atención, como fue tu límite. Atención, sí, Telenor.com. Atención, eh, <risa> mi, mi hermano Génesis allá en Telenor.com, sí. sí, que está pendiente de todo cuanto ocurre en, en los trabajos que están haciendo los, en, es, sí, que, sí, sí. Se, que se le ocurrió eh, solamente poner la parte que yo dije que era un teatro lo del lo del México, <risa> <risa> que no. Ah, sí, ya sabe, señor. Que no es mentira. Bueno, mira, eso fue preparado, <coughs> si le no hicieron cómo se llama eso, un montaje. <risa> <risa> el a la verdad que eh, hay que partir de que l, felicitar a los leonelistas. Es como tú llevar una corona de esa fúnebre a una fiesta de cumple de 15 años. Por error. Tú Por no error. Vestientes. Felicitarlo porque Por sí. bueno porque se retiró la. Porque decíamos ahorita cuando iniciamos el programa que esto era un programa de hoy de, ¿De sí No. Sí, sí, sí. Pues, es que pues, está, pues, este vino aquí hoy. La la retirada de la de la de los militares de la esplanada frontal del Congreso Nacional. Porque el grupo de los leonelistas y los promotor, propulsores de esa acción Pero que no son militares. dicen que es el Congreso. No. La esplanada frontal del edificio del Congreso por donde no entran los congresistas no, no. ha estado militarizada. La esplanada por frontal donde... Por donde no, del Palacio del Congreso, por donde no entra ni un, no, eh, por un ni un en... legislador sí, estaba intervenida durante la semana que, que comienza a terminar. Entonces ya por se fueron. Por el frente entran los invitados, y que sí, no sí, es invitado... Y, lo, y las escuelas que van a visitar. No, y si van solos, las escuelas. Las escuelas el, que van a visitar. Todo el, el, el desamparado del poder y de los sí, privilegios sí, entra por alan Que lo revisan después na, ningún legislador entra por la puerta un ascensor bueno para... si sale a hacer alguna diligencia que hay alguien lo espera ahí en una... un ascensor que... no, y ellos mismos porque salieron oye un ascensor sí, y, sí. y regresaban por sí, el... sí, oye claro, un ascensor claro. con un recibidor lindísimo que cuando tú subías al congreso ahí cuando fue. tú fuiste diputado digital. no cuando yo fui de visita okay. mire entonces eh, a la verdad que hay que eh, ya felicitar porque le estaba haciendo mucho daño no solamente ¿Qué, qué, qué. al PLD sino al, al país al, al eh, felicitarlo también porque lograron eh, establecer claramente lo que yo Les repito, de, con proba para acá eh, Por suerte no le ponen caso a lo que nosotros decimos no Pero nada. tengo un año diciendo que Daniel no se va a reelegir Hay dos expresiones, dos lecturas en, esta, en, en, esta, en este momento La retirada de, la, de, la, de, la, de los militares de frente al palacio de, del congreso Indica que el presidente de la República ha cedido en ese proyecto de imponer la, lo que ustedes entienden que era, iba a ser. No, no, no a la modificarlo no, es un parafito. La reelección. Parafito. Y dos, Leonel comienza a ganar, pero es una ganancia pírrica, uh -huh. porque esa ganancia es la que va a tener como consecuencia la imposibilidad total de que él pueda llegar al poder. Porque lo que, ha lo que ha hecho Danilo Que no se iba a reelegir de ninguna manera Pero ahora lo va a usar como una razón De que, Leonel lo va a usar como una razón De que él lo obligó Y, ve y es el error táctico de Leonel Fernández El aparentar hacer creer O hacerle ver al presidente Que tuvo que renunciar de sus aspiraciones reeleccionistas En función de la presión que él ejerció sobre él no, no es un cuchillo para y la Entonces, garganza. yo siempre dije que Danilo iba a usar esa herramienta a su favor, no asistiendo al proyecto de reelección, no asistiendo al proyecto de reelección y no dando ninguna explicación. Porque como él no ha dicho yo voy, como la Constitución se lo prohíbe, él simplemente tiene que no inscribirse. No, no, no, no, ya. Y la otra lectura es que si ustedes se dan cuenta, en las últimas semanas, últimas dos semanas, ustedes no han visto a José Ramón Peralta a Gonzalo Castillo no, no, promotores desde el palacio ah, del nada. proyecto de reelección sí. y se han callado y dos semanas después entonces se retira la, la, la, la los militares de frente y lo otro es, ¿Y eso es no puede ser que ha habido una intermediación dos intermediaciones y eso, dos no, intermediaciones puede, y eso del... no puede ser una estrategia desde el poder para no. eh, bajar Ajá. la guardia no entonces, es que Danilo no se va ¿eh? a elegir. Danilo se va a habilitar Así, y déjame sí. voltearle a, a, a, Al grupo Danilo le gustaría que yo dijera así A Danilo lo van a rehabilitar sí, sí, sí, sí. Le van a permitir Los congresistas independientes Como son Le van a permitir eh, Abolir no. Quitar no. El nunca transitorio jamás. El nunca jamás para que él pueda En el 2024 no. si lo cree conveniente Porque tampoco es que es obligado no. En el 2024 y puede hasta morirse y no estar. Pero si, y Leonel, pero, si no es pre, pero si Leonel no es presidente, el 2024 es fácil para él. Claro. Entonces, Leonel va a ser el candidato, pero no el presidente. Pero, eh, eh, eh, no es mi tesis, porque no hay tiene, no tiene forma de, de demostrarlo, pero es mi comentario, ya sí, hace un año. Yo creo que entonces, yo, yo estoy más de acuerdo de ese chico. Entonces, eh, Leonel, esto también, esta aparente victoria de Leonel, zanja aún más, profundiza aún más las heridas del, del Partido de Liberación Dominicana, la que hay eh, entre sí, los dos e líderes. Históricamente ¿no? sabemos lo que sangra sí. un presidente cuando no se monta en la candidatura de ese partido. Y cuando él, cuando a él se siente uh -huh. que sus propios internos, señores, tenemos el caso del PRD. Uh -huh. El PRD es la escuela más elocuente, más importante que hay para dejar claramente establecido cuál es el costo de la división interna y entre la familia sí. cuando cuando hay alguien que comienza a, a, a, a, a demandar en la herencia en la distribución en la partición de la de, de, de la herencia eh, de mala manera señores termina lo, no importa la, la riqueza que haya dejado eh, el deudo el, el muerto para desbaratarse igual que un divorcio mal trabajado mal llevado no importa el monto de la riqueza a distribuir terminan los dos desbaratados hay algo hay algo antiguo porque hay, yo entiendo que hay un eslabón ahí eh, en esa cadena como que que no te encaja por, sí, porque yo tengo mi duda eso que usted acaba de decir nah, es de... una élnia en, en, <risa> en cosas eso que usted <risa> acaba de decir con respecto a ese silencio esa facilidad que han exhibido en las últimas semanas eh, <risa> Ramón José Ramón Peralta, Ramón Peralta y nosotros ¿verdad? Eh, ciertamente eso eh, llama la atención pero yo eh, puedo ver eso también como una estrategia de que, bueno, tranquilo, bajo perfil, porque que Danilo Medina lo que nos ha enseñado en los últimos tiempos es que en su manera de actuar y en ese silencio, eh, de, si, se, se parece mucho ¿Es el silencio a que la forma de, de... ¿Te acuerdas de, que te dije? De, es el silencio que más de habla. De cómo Joaquín Balaguer manejaba sí, esa situación claro. en un momento como este. O sea, no sé, pero yo todavía tengo como mis dudas. Porque, ¿qué estás esperando? O sea que la, la, la, la, la legislatura sí. ordinaria es el 26 que termina de este mes. Sí. O sea, el tiempo se está achicando. O sea, ya el tiempo está en contra. Entonces, en cualquier momento, ya Danilo tiene que... No, con el retiro de esa otra. Mira, con el retiro de esa tropa me dice a mí que no va a haber reforma. Sí, va a haber reforma, lo que no va a haber reelección. Sí. Ah, porque son dos temas lo que ustedes que a veces Entonces, no lo y quieren y es, esa invitación la reforma que... es la autoridad y la calidad y la competencia que tiene el congreso los congresistas para crear una ley primero que demanda y ordena la, la, la reforma y luego la aprobación de la reforma que debe estar establecido en la convocatoria y en la ley que, que manda a la reforma debe estar establecido cuáles son los artículos de manera puntual que se van a reformar y en eso está el caso de nunca jamás y está el tema del, del transitorio décimo el, el, en la el, el mensaje antiguo es que envía a Leonel Fernández a Danilo invitándola a que eh, se conforme una comisión para tratar el tema entonces dice Reinaldo que le envía a decir Danilo al, al presidente Fernández que todavía él no ha tomado ninguna decisión mira, la, todo, todo está caminando hacia lo que nos enseñaron el partido de la liberación dominicana que es que por mucho de que se peleen se juntan uh -huh. ¿Mm? y aquí está, se está caminando, hay grandes in, eh, ingentes esfuerzos, sobre todo en el caso de Reinaldo, eh, de, de, de, de juntar. Hay grandes posibilidades de que se junten. Más yo plante, yo entiendo que se juntarán, pero nunca se unirán. En Cibaeño es lo mismo. Uh -huh pero en, en gramática es diferente. Ellos se van a juntar, <risa> ellos se van a juntar Junto pero no revueltos. se van a, Se van a juntar pero no se van a unir jamás, de los jamás. Y, te, y debe llamar poderosa la atención porque ¿por qué Reinaldo eh, hace seis meses no convocó a esa unidad entre y ellos se han reunido cinco, seis, siete veces después que se dividieron, después que, que se abrieron dos frentes, no pensó, no, y nunca, y nunca, nunca se juntaron. No, Entonces no ahora pensó. porque Reinaldo, ahora que Reinaldo interviene y comienza a hacer el papel de secretario general para unificar a, lo, a, a las dos cabezas. ¿Por qué no pensó que eso iba a llegar a ese nivel? No. Ah. Pero nosotros acá a 140 kilómetros de la sí. civilización, eso, eso sí. que, eso, lo sabíamos. Porque sí. eso también que, que, hace, que sale en la prensa hoy de, del ex ministro de, de educación, Navarro, pudo también hacerlo el grupo en total de los que sí. aspiran a la... De los aspirantes, nosotros, los seis pues son, aspirantes pues que los seis aspirantes debieron que ellos hay. mismos eh, eh, hacer una, una sola voz, eh, invitar a eso, a que en el PLD haya, haya unidad, sobre todo entre Danilo y Leonel, que son los que han creado la fricción Señor, yo les he, dicho, les he dicho les he sí, a porque ustedes. los otros candidatos no, no, no hubo fricción no se, se lanzaron cinco en una semana y eran amigos todos otros salieron sí. del no, gobierno gubernamental no, para, claro, para, eh, porque mismo Navarro no, y que cualquiera de los, de los seis, cinco de ellos han salido a la candidatura, porque solamente ha salido una candidatura contraria a Leonel que es la del de Moca Después sí, todas mira, las otras sí. ustedes se dan cuenta que tienen ciertos ribetes de independencia. Sí, sí, sí. La de Navarro, sí, Luce sí, Independiente, no. la de el Padrecito de Santiago, el Domínguez Brito. Pero la única que ha salido frente a enfrentar a Leonel es la de Amarante Baré Pero entonces, Antigua, también podemos nosotros ver eso, sea, parte? te decir que pudiera ser, aunque no, aunque no hay mucho tiempo. Pero aquí las cosas se resuelven. Una una ley aquí duró 18 años en el Congreso y en tres días se aprobó. De forma que a mí no me sorprende ya era, sí, pero ya que mayor... aparezca hasta un un tercer candidato, una tercera vía, como dice doña Margarita, y se pudiera preparar como como sí, no, como, como, como candidato. Antigua, pero entonces, recuerda que nosotros decíamos, cuando comenzaban a salir todos esos precandidatos dentro del PLD, algunos que dejaban el eh, ministerio para irse a formar su proyecto político y todos coincidíamos excepto eso que usted dice Amarante Baré que es el único que va a enfrentar sí, un sí. discurso eh, entre comillas de independencia él es un candidato, todos un los candidato otros, pero nada más sí. pide que otro candidato sí, renuncie que a Leonel son, pero todos, el otro, el, a Danilo todos, no todos nosotros lo asociamos que eran de la línea de Danilo Medina, incluso yo llegué a decir que eso era auspiciado por el mismo presidente para como calentar la, la, la pista y ver lo, lo, que, Le, lo, lo que había que, o sea, un termómetro, correcto entonces es otro fracaso pues, es un fracaso observar al presidente de la república que no impactó en nada ni consiguió su objetivo con esa salida de esos percandidatos. Mira, yo pienso que los peledeístas chiquitos deben ir preparando su motete para su salida los plebeístas? Los encargados de los porteros de las escuelas, esos pledeístas uh -huh. Te buscando su, su mote, Porque les he dicho, o he planteado, si la Danilo logra, como logró en su momento Leonel, <coughs> colocar el candidato del, del PRM uh -huh. en la boleta, el candidato presidencial, si el grupo Danilo logra eso. ¿Cómo si Danilo logra? Logra, como logró Leonel en el 2008, que el candidato fuera Miguel Vargas Maldonado, si mal no recuerdo. Sí. Leonel logró colocar el candidato presidencial del PRD, crearlo, hacerlo él. Eso es lo que está haciendo Danilo. Y si Danilo logra crear, sacar el candidato presidencial del PRM y que sea Hipólito, uh -huh. el presidente va a ser Hipólito me quieren matar, sobre todo José Gabriel Rubio un amigo mío en Cartillo Atención cuando yo digo eso. y ustedes ven ahora mismo en esta semana el partido revolucionario moderno decidió con su, su estructura dirigencial que no asistieran los congresistas del PRM al congreso y el miércoles fueron todos o fueron la gran mayoría todos, sí, todos los seguidores de Hipólito del PRM fueron al Congreso. Y qué bueno que decidieron por una ley que crea un, las condiciones, sí. beneficia un proyecto que va a beneficiar, vale la redundancia, a los habitantes de la provincia de no, bajo, bajo Yuna. Qué bueno, pero no le llama la atención sí. que ellos mismos dicen que rompieron con la decisión que tomó el partido. Claro, la justifican y yo la justifico sí. Para beneficiar pero, el proyecto Pero la decisión del partido era no asistir al Congreso Pero ellos asistieron y en esa reunión, detrás de esa, pudo haberse sometido el proyecto de ley de reforma sí, Si hay, hubiera sido el caso sí, no, no Claro, en el claro, caso sí Porque se no, lograba probablemente no, a la mayoría en, en No se sometió Ohio, porque no había ese el problema serio estaba, que había Estaban todos ahí Sí. Y qué privilegio tenemos también que es un diputado de la provincia, Porque yo nunca lo, lo, lo he visto, sí. adicionando como diputado, o pero servicio, pudo leer. Puma, yo lo, yo lo, tenemos o el privilegio, tenemos, y no es el artista. Tenemos sí, el privilegio sí. de que un diputado de la provincia, por lo menos salió por televisión sí. con algo importante sí, no, que fue leyendo, sí, algo que le escribieron sí, para que leyera. Y, ahí. y, como, y los otros congresistas que no estaban ahí por las razones que ya todos conocemos, eso no, no hicieron nada. Él no. o sea, el, el que propuso el, el autor del proyecto, Vía Franklin eh, Romero también. Mira que qué es importante se que Vía Franklin Romero sí, el grupo de Hipólito. No sí, sí, que sí, de, se, sí. se, se identificó con, con sí. el proyecto, pero los otros que también son diputados de la provincia. No, no, no, no. no. ¿no? Claro, por pues las razones que ya todos entendemos Porque Lupe Núñez no iba a votar Sabiendo que iba a votar sí, pero, pero, pero hay que valorarle a lo En el caso de, de, del diputado José Luis Rodríguez Que, es que una rompió con una decisión de su partido claro, es, sí. Y bueno, y Franklin Romero sí, sí, sí. A beneficio de un proyecto de ley Que beneficia, que da resultados positivos Para una comunidad de la, de la provincia sí, Eso lo resaltábamos nosotros ayer aquí, Entonces José Luis el claro Rodríguez que, eh, que no conozco y a Franklin Romero hay que felicitarlo claro. y reconocerle que, esa sí, acción. Sí, que violaron, o sea, violaron la dice? línea de su partido para beneficiar a dice eso? Que son diputados de la provincia. Exacto. Recuerden que yo dije el jueves pasado que lamentablemente hay que nosotros elegimos los diputados, pero hoy los diputados son de Leonel, sí. son de, de Abinader, son de Hipólito y son de, de Daniel de Medina. Sí. O sea, nosotros no tenemos diputados. No. Nosotros los elegimos entonces ellos se, nos dan la espalda ya obedecían. Bueno, aquí lo, lo aquí estamos, eh, si se quiere, equilibrados. Pero pero esa división nos desfavorece. Porque aquí tenemos diputados de Danilo. Nosotros tenemos una diputada de Danilo, que es Milady, Tenemos dos diputado, de Leonel. Dos de Leonel, que compré y... Y, y Lupe León, Núñez. Y Lupe Núñez. Tenemos un diputado de Abinader, que es... Eh, José Luis. Cava. Sí, no. eh, ah, Olmedo, eh, Olmedo. Olmedo Cava. Y tenemos un diputado de Hipólito sí, que lo dice. Qué chulo que bien estamos. Sí, sí. Yo creo que muy, estamos bien muy muy Si fuera sí. a repartir, tuviéramos de los cuatro pasteles. Sí, sí. Sí. El... Lo, que pasa, lo que pasa, lo eh, Antigua, es que ellos son así, y, y como usted dijo, es verdad que son de los de los diferentes partidos. Porque lo elige sí, el pueblo, no elige no lo, lo elige la provincia. El, pro el, el problema el, es que la, la provincia lo elige, el 80% de, de esos votantes votan y van y ya le han pagado ese voto, tú no tienes responsabilidad con ese individuo, si tú tienes, le diste tu pica si tú le diste, le llenaste el tanque si tú le diste 150 pesos, le diste un bono gan, bono luz, ya tú lo compraste ya ese voto es tuyo tú puedes hacer con ese voto lo que te dé tu gana porque se acaba de comprar un voto, como se hace siempre. Aquí no se bueno, vota por conciencia. Cuando yo voy a un. Negocio, si yo compro. Cuando yo voy a un, a un colmado. Y, y pago, pago. Una libre sal, Y envía el, Esa la compreso, sale mía. Esa sale No hay ninguna relación ninguna no, diferencia entre el dueño de la. De la no, de, ya no. Del colmado y yo. Yo la puedo yo hasta revender. Y él me dio la. Yo la sal. puedo revender. Si compro en cinco y la vendo en 7 mil. Pero mía. mira, hay algo ahí también Eso que, es lo que que, pasa. Ver, que también sucede esta semana en el tema de, de que tiene que ver eh, con el Congreso. Señores, que. Hay que pedir un poquito más de respeto, respecto a las aspiraciones, en el caso de la gente que se inscribieron. No, no, no. Yo, no, no una eso persona que el, se eso inscribe. Una, eso redes, le se vale decir. una persona que está preso. O se no checha a la no, semana no, no judicia, Uno que está preso. Uno que está y eh, eh, en el caso de, de Odebrecht, el caso más grande del mundo sí, sí, de corrupción. Sí, sí, sí. Se inscriben dos cosas, do, dos ciudadanos, honorables, sí. ciudadanos, honorables tres, ciudadanos. Tres, tres. Señores, que va uno de ellos, que es el tal boli. En unos un pantalones de pijama y una chancleta. No, no, ese es el peor. Y el lo, lo peor, peor? El, Ofoque. el Ofoque. No, fue el, boli fue, el boli que boli. fue en chancleta. Ah, <risa> y a los No, pero está bien. A los foques. No, no, pero. pero que que oiga, ahora. ¿Subo es que se su llama? A los foques. A los foques. Y el otro, que. De, de, de, vi ahí en las redes, lamentablemente. Yo no, yo ¿Los llegué ustedes a están Correa. equivocados. Los, ya los ustedes lo que son está equivocado. Desistir. Ah, los, sí. los están equivocados. Ustedes están equivocados. Pero oiga, doctor, escúcheme. Mira hasta dónde llega la, la, la, la, el relajo, el relajo y la falta de respeto a la solemnidad de la posición. Que ellos saben que no van para ningún lado. ¿Tú sabes contando con qué? Y que, que el boli tiene 5 millones que de es, gente de, que no sigue seguidor, en las sí, la, sí, la redes. Oye, sí, sí, pero sí. eso es inorgánico. Sí, votos inorgánicos, Eso es efímero. Entonces, también para la juventud. Eso cuando jóvenes valiosos, como lo que tenemos sobre todo uh, aquí sí. en San Francisco de Macorís ven que eso no, no. quiere infiltrarse ahí. Porque, ¿cuál es el aporte? Cuando le preguntaron, señores, a los a lo foques, foque. que... Yo he estado siempre al servicio de Capotillo, resolviéndole el problema, dándole receta, pero no, tú no estás pirando a ministro de, de, de salud pública, por Dios. Y con, y hay ¿Tú me que, entiendes? Que tenía la posesión El que quiera saber lo que tiene el boli en la cabeza, con el perdón y respeto respeto, porque ha crecido en sí, sí, su área, en su área, sí. en su área de comunicación y de, de relajo, ha crecido y eso hay que valorárselo, porque un joven que dicen que viene de pero yo quisiera que usted oiga a ese muchacho los fines de semana en los programas donde él está de televisión cuál es el concepto que él tiene de la mujer sí. cuál es el concepto cuando se toca esos temas y que qué tú piensas Oye, y, ¿y, eh, y con esos yo, seguidores yo, no con eso? yo, yo, yo yo, a veces lo veo y usted, usted como que no tiene memoria pero hay, hay, una, hay una diputada que de, la, de la trabajadora sexuales. Sí. Hay un, sí. Hay, la gran mayoría de las bancas de este país están ahí en la un, Cámara de Diputados. O sea, sí. que si ellos dicen, pero si esos son los diputados. Eh, pero eso es lo lo malo, son, pero doctor, son otra cosa Eso amigo? es lo malo, Héctor, que gente joven, porque como aquí, sí, el sí, problema por... te, ay, como aquí el problema está enfocado en juventud, en mujer eh, y en adolescente, sí, sí. hay que estar enfocado hay en eso. Hay que Estado utilizar claro. Entonces, si la gente que no están ahí, que son buenos, buenos, buenos, Viejos y jóvenes, viejos y jóvenes, señores, esa comparación, miren hacia dónde vamos. Cada delincuente aquí que le da un tiro a una persona aquí en Macorís, en un barrio de eso, en cualquier lado, le roba. Usted sabe lo que dicen, decimos en los medios de comunicación y lo que se justifica. Pero allá arriba hay diputados que están robando, que son ladrones, y los, de, y mire, los ladrones mire, de cuello blanco. Mira no. otra cosa antigua, y Sergio, amigos televidentes, que hay que resaltar. Eso que usted señala del, del boli que decíamos nosotros antes de ayer que eso es una, una es relajo, una vergüenza. una vergüenza eh, que, eh, cómo se ha cualquierizado la política eh, en este país, por ejemplo, hablamos del boli, pero fíjese el apoyo quién va a acompañar al boli Exacto. a inscribirlo dentro del PLD, el alcalde de ¿Eh? 10 años del distrito, sí, nacional. del distrito nacional y aspirante la a ser el Amén, candidato ¿verdad? a senador de la república. Entonces, y es de un, eso es que él se hace acompañar, entonces, como es, modelo. Ah, entonces es un aval. Fíjate el aval que tiene, quién apoya a esa figura que tiene la intención el, de llegar el, el al Congreso. Único que renunciado yo, él. No sé, Ese, yo no sé, claro. El, yo no sé, sí, claro. El, único el, no, no, ha a él. el que renunció fue Correa, Correa y Carlos Foque. foques, pero, pero no, él el que el que renunció sabe que tiene sus No el boli creo no, que ayer, el mañanero renunció. Bueno, yo hasta Digo, yo leí en el día de ustedes son no clasistas. Recuérdense que hay un eslogan muy bien que, que decía, entraron en chancletas y se fueron en bicicleta y se fueron en jipetas pero, pero ellos, ellos fueron en el chancletas chancleta. para después salir en su jipeta, como antiguo, a, a, antiguo. Gra gracias, gracias. Al, al, al terminar un segundo eh, eh, hay que ver primero que se resolvió el problema este de, de, de, del conflicto que había con los lo, lo, lo militares eso no, es, es, hay, no, hay que no, felicitarlo no, hay que reconocerlo porque crea cierta paz, señores el país ha estado con esta división, estos problemas entre estos dos candidatos o estos dos líderes del PLD. Ha absorbido, el país se ha paralizado. Sí, Háblense sí. con los comerciantes, que en el sector, claro, como claro. ustedes vean, sí, la cosa está paralizada, ¿eh? porque hay un estado de inseguridad, que no es la inseguridad de los motoristas atracando, hay inseguridad general que hay en este país, por una situación que... Y la inseguridad que iba a haber si los motoristas que iban a visitar la emplanada del Congreso los Nacional, volvían, porque... No, a mí nadie me diga, dentro de esas conversaciones... Había un motorista haitiano la, la... que salió a representar sí, sí, sí, a los no, motoristas. Pero motoristas, yo no aguanto la rica, que me dio respeto a la constitución sí, dominicana. Sí, sí. Y él está no. ilegal aquí en el país. Así sí. es. Antigua. Gracias <risa> una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, este segmento Entonces, de política vaya a otro suyo. nivel. Este es el próximo jueves, yo no sé... ¿Qué habrá el próximo sí, sí. día? para nosotros no sé qué hablar. No, de la no, reforma. Que ya, de no te ya. Aquí <risa> se escribe un guión toda semana. Así. Tranquilo. Vamos a la pausa y al regreso. pues Venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Se no le cambia que en breve regresamos.